Hola a todos, soy Brenda Casas y hoy quiero explicarte cuál es la diferencia entre el seguro hipotecario y el seguro contra riesgos. El seguro contra riesgos asegura la estructura de tu hogar, lo protege contra daños causados por incendios, tormentas, terremotos y más. Por otro lado, el seguro hipotecario protege a los prestamistas cuando los clientes colocan menos del 20% del precio de venta de una casa y este pago del seguro hipotecario se paga mensualmente. Para los préstamos convencionales, el seguro hipotecario puede cancelarse una vez que el préstamo se haya pagado hasta cierto punto. Sin embargo, para los préstamos del FHA, el seguro hipotecario se paga durante toda la vida del préstamo. Si deseas obtener más información sobre los préstamos convencionales y los del FHA, tenemos otro video en donde se explican las diferencias. Y si tienes más preguntas, no dudes en llamarme o enviarme un mensaje de texto. Estaré encantada de ayudar.